este, ah, qué y lindo. Aparte, que nada, y arman un grupo acá y se van a, a Brasil. Y Volamos, hacen eso. Claro, ah, qué bueno. Sí, exacto, sí. Volvamos a Río de Janeiro y desde ahí, este, digamos, iniciamos la travesía en Gran Reyes. Que lo lindo es navegar por allá, por todas esas islas. Son 365 islas, todo muy. Este, son paraísos, son, es todo reserva natural ahí. ¿Y ahí qué hacen conocen? ustedes? ¿Tripulan ustedes o tienen un, un comandante? No, no, no, nosotras. Nosotras estamos al.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 lamentablemente los astilleros ya no claro. son veleros y los barcos son chicos. Esta embarcación que alquilamos, por ejemplo, es de 50 pies, que es la embarcación más grande que, que hay, digamos, lo que es en velero. Y la verdad que ¿Cuánta gente poco. entra durmiendo ahí? ¿Cuánta gente vive con ustedes? Hasta 10 personas. ¿Y quién cocina? Sí, ¿Ustedes o llevas, llevan a alguien? Nosotras, nosotras. ¡Qué genia! Sí. No te puedo creer. O sé sea, que <risa> hacen las compras, cocina. Te encontraste sí. un laburazo, porque aparte lo disfrutás Exacto. un montón.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 Dale, gracias. Un honor para nosotras. recibirte a bordo. Emocionada. Qué divina. Gracias, gracias, gracias. Felicitaciones gracias. y saludos a tu hermana, Noé. Gracias. Muchas, muchas gracias. Les mando un beso grande. Beso, beso, beso. Chao.